Bernal, tiene la palabra su señoría. Eh, gracias, presidente. Me remito a la pregunta tal y como está redactada. Muchas gracias, senador Bernal, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Señor Bernal, ¿conoce usted bien que el proceso de evaluación de idoneidad establecido en, el ámbito, en, el, en, el, en España, en el ámbito de la aviación civil, viene y trae su fundamento? de una directiva europea del año 2008. En España se determinó el procedimiento que había que seguir para evaluar la idoneidad mediante una resolución de 30 de agosto del año 2017 de la Secretaría General de Transporte, en la que se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, implicando, entre otros actores, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta materia en la que nunca habían tenido intervención. ¿Y en qué materias? En primer lugar, establecer la identidad de las personas. En segundo lugar, cubrir los registros de antecedentes penales en todos los estados de residencia de la persona, al menos en los últimos cinco años. Y en tercer lugar, por el que usted me pregunta, a valorar otro tipo de circunstancias que puedan suponer un riesgo para la seguridad de la aviación civil, todo ello conforme al procedimiento establecido. Este tipo de circunstancias, que insisto es por las que me pregunta, que puedan suponer un riesgo para la seguridad de la aviación civil, son valoradas conforme a un procedimiento de análisis de riesgo que ya realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias señor ministro senador Bernal gracias presidente ministro. En el, punto 6, bueno, en el apartado 6.3 dice que son competentes para la valoración de la idoneidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según un procedimiento de análisis de riesgo, dice usted. Pues bien, vamos al punto número 10, que dice valoración de personas no aptas, personas con antecedentes de homicidio y asesinato, tráfico de órganos humanos, producción de armas biológicas, robo, extorsión, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y armas, terrorismo y genocidio. Si el Centro Permanente de Información y Coordinación CEPIC remite a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que una persona no tiene antecedentes en ninguno de esos otros casos, ¿cuáles son otro tipo de circunstancias para calificar como no actos? Si y le estoy pidiendo, ¿cuáles objetivamente, señor ministro? Porque vamos a ir a un caso concreto. Le muestro la valoración de no acto de un trabajador, Pachi Zamora Aznar, trabajador de Iberia desde hace 31 años. Se encuentra con un informe no acto de su ministerio, de un organismo dependiente de su ministerio. Una persona que recibe la valoración de no acto, sin motivos objetivos, sin expediente adjunto, sin informar a la persona afectada convenientemente, sin garantías en el procedimiento y pierde su tarjeta de acceso a la zona de seguridad y pierde su trabajo de 31 años de antigüedad en una actuación arbitraria, que vulnera derechos constitucionales, artículo 35, derecho al trabajo, artículo 20, derecho a la libertad de expresión, porque este señor, además de trabajar en la aviación civil, era periodista, artículo 24, derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué circunstancias de este señor Pachi Zamora Aznar suponen un riesgo para la aviación civil, señor ministro? Señor ministro, a este señor, al señor trabajador Pachi Zamora Aznar, se le califica como no acto por denunciar mediante la Asociación de Consumidores Contus, el saqueo y expolio de Caja Navarra o por presentarse a las elecciones generales con una candidatura opuesta a la suya, al PP y a UPN en Navarra. Señor ministro, si no da una respuesta clara a esta injusticia, nos encontramos ante una situación en la que se utilizan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para dejar sin trabajo a una persona arbitrariamente. Si no se justifica objetivamente la valoración de no acto de esta persona, esto es un caso flagrante de corrupción y usted, señor ministro, será el responsable. Y si lo que pretende es realizar un castigo ejemplar avisando a quien denuncie saqueos de lo público y corrupción, tendrá estas consecuencias personales, como la pérdida de empleo, que sepa que no nos vamos a amedrentar y que seguiremos denunciando este tipo de situaciones miserables, corruptas y prevaricadoras. Y, señor ministro, mire, ahí arriba en la tribuna del público está el señor Pachi Zamora Azmar. Le invito a que cuando termine esta intervención, que quede con él, que le escuche y que busque una solución a esta situación totalmente arbitraria y corrupta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bernal. Señor ministro. Señor Bernal, no puedo aceptarle que sea una actuación arbitraria y corrupta. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no he visto las reflexiones que ha hecho sobre una persona concreta. Lo hubiera tenido mucho más fácil si usted me llama a mí y me cuenta qué es lo que le está pasando. Ahora mismo voy a ver a esa persona que se entiende que sus derechos han sido conculcados. Es que el camino es mucho más fácil. Yo le he dicho cuál es el mecanismo que se utiliza para poder atender las necesidades legales que tenemos al respecto. Este señor no está desamparado. Este señor, seguro, que si no está conforme con la resolución que ha recibido, tiene derecho desde el punto de vista administrativo a poder recurrir. Incluso también desde el punto de vista judicial puede recurrir a, base, a varias instancias, no solo al contencioso administrativo, sino también a la jurisdicción laboral. Por tanto, él tiene reconocido su derecho. A mí, desde luego, no se me van a caer los anillos por atender a una persona que entiende, insisto, que se han conculcado sus derechos porque creo que la obligación que tiene uno es atender a cualquiera, y lo voy a hacer, y desde luego le diré, eh, en uso a las responsabilidades que yo tengo, hasta dónde yo puedo llegar, pero desde luego no voy a utilizar el nombre de nadie aquí. Por el, por el tema de protección de derechos, pero sí le puedo asegurar. Hablar genéricamente de corrupción y de arbitrariedades me parece que no es la forma que tienen de trabajar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, hablaré con él, analizaré la situación y veré qué es lo que se puede hacer. Pero, insisto, hay algo que no me cuadra entre lo que usted dice y, desde luego, lo que son las decisiones que tienen que tomar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero ya veremos. Muchas gracias, señor ministro. Pregunto...